Chiles, somos Artetic y nos han invitado a colaborar en un nuevo programa Hablando en Chile. Vamos a hablar sobre el proyecto que tenemos en marcha, eh, se trata de un documental que se llama Un design Toy artesanal. Un design Toy artesanal es un documental en el que vamos a ver el proceso para crear un, un actor un design de desde el primer boceto hasta tenerlo en la mano. estructurado en las fases que nosotros entendemos que, que siguen para hacer una producción de un diseño de toy. Empezaremos haciendo unos bocetos en los que decidiremos unos, una serie de toys que nos van a interesar para pasar a la siguiente fase. Después enseñaremos todo el proceso de modelado en el que obtendremos un prototipo de tridimensional con el que poder obtener un molde. Después obtendremos de, de, tres moldes en este caso porque vamos a hacer tres toys y cada uno de ellos tendrá su dificultad especial. Eh, nunca hay dos moldes iguales, de esta forma enriqueceremos también el documental porque habrá más variedad y luego obtendremos copias de cada uno de esos prototipos. En todo el proceso iremos aportando eh, opiniones y experiencias de otros artistas que han seguido procesos similares para obtener sus propios toys eh, de forma artesanal y así podremos comparar nuestro proceso con el proceso de cada uno de ellos de forma que el documental sea más completo porque habrá varias opiniones y varias experiencias. Hemos querido que participen más personas en el documental, aparte de que hacer el proceso, eh, para que cada persona decida cómo prefiere llevar a cabo su toy. A lo mejor le me gusta más nuestro proceso o le gusta más el colaborador, incluso decide mezclar procesos para llevar a cabo su toy. Contamos con cinco colaboradores en un diseño toy artesanal que son eh, HX Studio con su toy HX Series, a Sergio Gallegos con su serie de toys with Beats, a Emilio García con su jumping brain y su school brain, a Pipo Astuto con Supergordo y por último a Eric Lee con Tool cada uno de ellos va a aportar una cosa distinta al documental. Cada uno tiene una forma de trabajar diferente, diferente entre ellos, diferente a la nuestra, que coinciden en algunos puntos y de ahí el, el, el añadirlos al documental. en la fase de obtener los moldes. No hemos empezado todavía, hemos hecho el resto de fases, o sea, hemos decidido lo, las líneas que queríamos llevar a partir de los bocetos, hemos modelado y, y ya presentado los, los, toys, los prototipos de los toys, hemos hecho las entrevistas también, y en este momento lo que vamos a hacer es empezar con los moldes. Podéis seguir todo este proceso en nuestro blog, en las redes sociales... Los que vamos a producir a lo largo la se van a poder comprar. Y en cuanto terminemos el rodaje estarán listos para reservar. Se podrán reservar y comprar a través de nuestra web y también a través de algunos distribuidores que están todavía por determinar. Esperamos contar con diversos entre ellos. El sintetic somos un estudio de diseño con 10 años de experiencia y nos dedicamos sobre todo al diseño gráfico y al diseño multimedia y web. Eh, en todo este tiempo hemos ido coleccionando y un poco en paralelo al trabajo del estudio hemos ido desarrollando nuestros propios toys, que es algo que siempre nos ha acompañado y que en el tiempo libre hemos ido jugando con ello. Pues les diríamos que experimentar, que, que prueben, que no tengan miedo a equivocarse porque que siempre van a aprender de, de los errores y que experimenten no solo en su campo de trabajo habitual, sino que trabajen en otros, porque seguro que aprenden algo que luego son capaces de, de incorporar a su trabajo diario, a que experimenten. Nos despedimos agradeciendo a Viniles Chiles eh, el habernos invitado a, a participar en su nuevo programa Hablando al Chile. Eh, también por patrocinar un diseño personal y por la labor de difusión que hace del mundo de los altoids eh, nada más mucho éxito en el mundo del tío